Hola, soy Daniel Filmus, voy a dirigir la especialización el curso internacional en procesos políticos latinoamericanos del siglo XXI. Este curso, esta especialización, la estamos haciendo en forma conjunta entre Claxo, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Gino Germani y la UMED. Nos parece muy importante poder abordar las problemáticas que han ocurrido en América Latina desde el inicio del siglo en adelante. Ha habido transformaciones como nunca en la región. Este siglo XXI comenzó con gobiernos populares a partir de la crisis de los gobiernos neoliberales y del consenso de Washington para toda América Latina y permitió que por primera vez, como señala la Cepal, tengamos gobiernos transformadores que permitieron que América Latina crezca, que América Latina se desarrolle, pero que los beneficios del crecimiento y el desarrollo se distribuyan entre la gran cantidad de latinoamericanos. Por primera vez crecimos y distribuimos mejor. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, eso es lo que vamos a discutir en buena parte del curso. Y también vamos a ver, porque 15 años después del comienzo de este proceso enorme, lo que está ocurriendo es que ha habido una restauración conservadora en distintos países de la región. Entonces, ¿qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué conquistas tuvimos? Pero también, ¿qué desafíos y qué asignaturas pendientes le han quedado a estos procesos? Son parte de los temas... ...que vamos a discutir desde la economía, desde la política... ...de las relaciones internacionales, desde la ciencia y la tecnología... ...desde los temas de género, todo lo que pasó en la región... ...lo vamos a discutir en este curso y tenemos como conferencistas... ...tenemos como docentes algunos de los más importantes protagonistas... ...de esta década, hay presidentes, presidentas como Dilma Rousseff... ...y Cristina Fernández de Kirchner, está Ernesto Samper de Colombia... Leonel Fernández de República Dominicana, Correa en el caso de Ecuador, este, nada menos que García Linera, el vicepresidente actual de Bolivia, todos ellos junto con algunos intelectuales, algunos académicos, que incluso también fueron protagonistas en momentos de esta década, pero que han analizado y han estudiado la región y van a discutir con nosotros ...estos temas que estamos planteando. Así que, eh, entrar a la página de Claxo, allí está toda la información. Eh, vamos a tener discusiones, debates, vamos a tener posibilidad de estudiar, de leer... ...de avanzar para analizar qué pasó. Vamos a estudiar también y trabajar mucho sobre la actual coyuntura... ...y cuáles son los desafíos para el futuro. Así que, insisto, entrar a la página de Claxo... Allí vas a encontrar todos los mecanismos como para poder inscribirte y que compartamos este curso.